Este bello poema se llama nada más. De Marianela Walsh. Con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo, un metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad, un kilo de viento y nada más.